Muy buenas tardes a todos y um, me, me, me escuchan bien. Uh, espero que sí. Okay. Bueno, okay. gracias okay. por okay. Sí, todo bien, ok. <laughs> uh, me gustaría leer en el Evangelio de Juan, Juan, capítulo 14, si tiene una Biblia. Quiero leer en Juan 14, versículo 1. Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Juan 14, versículo 1: dice, No se turbe vuestro corazón. Es en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me puede, Dios para, para el lugar, tendré otra vez. Dios tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo cuatro. Y sabes a dónde voy. Y sabes el camino. Le dijo Tomás, señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. el señor bendiga. Su palabra. En esta tarde me, me gustaría hablar un poco sobre um, los primeros cuatro versículos en, en este esta uh, parte de la Biblia donde Cristo mismo está hablando a sus discípulos. Unos pocos momentos antes que él iba a ir al calvario para morir por los pecados. Y aquí vemos el discípulo, um, Cristo con sus discípulos y vamos a ver el mensaje del Evangelio en esos versículos esta noche. Yo estoy seguro de que un buen número de todos nosotros aquí presentes, aman la naturaleza y los lugares que son muy uh, pintorescos. Yo sí, me, me encanta um, las montañas, los valles, afuera, el bosque, la, pues la, la creación de Dios. Y me imagino que usted también... Uh, Disfruta la creación, la, la naturaleza. ¿verdad? A veces cantamos, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Y al oír tu voz en los potentes reinos y ver brillar el sol en su seno. Mi corazón. En toda la canción, cuán grande es el, cuán grande es el, y es cierto que Dios en su creación hizo una una creación maravillosa. Pero el lugar más hermoso en toda la tierra no se puede comparar con el cielo. Hemos leído en el versículo dos en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, o sea, en, en el cielo. El apóstol Pablo dijo acerca del cielo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces este lugar, el cielo, o en el texto aquí, en la casa de mi padre, no hay otro lugar en esa tierra que puede comparar al cielo. Cristo está en el cielo a la diestra de Dios. Y ese lugar, la casa del padre Us, usted va a estar allí. Es es una uh, pregunta importante, verdad? Va a estar en la casa del padre. Tiene la esperanza de llegar al cielo. ¿O tiene la certeza de ir al cielo? Hay hay gran diferencia, verdad? tener esperanza. O sea que bueno, no está seguro. Pero otros sí, ya saben. tienen la seguridad, la certeza que va a estar con Cristo para siempre. Muchos esperan que estén allí. Pero no están seguros ¿Qué de usted, amado amigo, va a estar allí en la casa del padre. Espero que sí, pero si no, entonces este mensaje es para usted. Es el Evangelio, la buena noticia. Cristo desea que usted esté allí con él y vamos a ver esto en el texto en el texto um, él dijo para que donde yo estoy vosotros también estéis esto es el el deseo de de Dios él quiere que usted esté con él para toda la eternidad pero hay que venir esto es uh, uh, clave, algo importante, hay que venir en la manera que Él ha establecido. Y vemos esto en, en uh, el versículo 6, un versículo muy conocido, muy famoso. Nadie viene al Padre sino por mí. Son las palabras. De Cristo, entonces cielo. La casa del Padre. Muchísimo mejor que cualquier lugar hermoso aquí en la tierra es el lugar celestial donde Cristo está y donde usted puede estar si acepta a Cristo como su Salvador. Bueno, el versículo 1 me hace pensar en, en el Evangelio. Y yo sé que uh, los creyentes pueden disfrutar mucho aquí la esperanza de la venida del Señor, estar con Él y esta consolación que tenemos confiando en Él. Pero el versículo 1 me, me hace pensar en la buena noticia. Usted sabe que el mundo en que vivimos hay muchos corazones sin paz y especialmente en los últimos uh, meses con el virus uh, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, mucha confusión, mucho dolor y usted sabe, uh, usted sabe bien que hay Uh, mucho de, de, de esto en, en el mundo, ¿verdad? Quizás uh, esto es su propia experiencia también, un corazón preocupado. Pero gracias a Dios que el mensaje del Evangelio trae paz a un corazón preocupado. Dice Cristo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué, ¿Qué palabras? ¿Verdad? Son palabras de consolación. Palabras um, de uh, esperanza. No se turbe vuestro corazón. Todos que son salvos por la gracia de Dios pueden disfrutar esas palabras. Un corazón nuevo también. Uh, y deseos nuevos es lo que espera la persona que cree en Cristo. Entonces el Evangelio sí puede cambiar su corazón, si está preocupado de las condiciones en el mundo o dónde va a estar más allá en la eternidad, el Evangelio trae un paz, un uh, tranquilidad, un... Um, Uh, una certeza que todo va a estar bien después de la muerte porque Cristo es el Salvador. También el versículo 1 uh, menciona la palabra creer. También Dios y el Señor Jesucristo. Crees en Dios, crees también en... ¿Qué es la palabra? Cree también en, en mí, en el Señor. Eso es el Evangelio. Es creer, no en su iglesia, no en sus buenas obras, es creer en mí, dijo el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. El, el Evangelio se trata con la fe eso es como uno es um, puede ser salvo por medio de la fe, creer, descansar en él, en Cristo, y solo el Señor Jesucristo está autorizado a hablar sobre la casa del Padre, porque de allí vino, él sabe todo ese lugar, El vino de ese lugar. Él estaba allá con el Padre. Él es eterno, sin principio y sin fin. Entonces, el versículo 1 uh, tiene uh, muchas cosas para apreciar acerca de Cristo y su plan para usted. El versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay bueno el cielo es es un lugar donde hay espacio donde hay mucho espacio tal vez suena como una contradicción pero el cielo siempre está lleno y a la misma vez siempre con más espacio por un pecador. Vemos uh, una pequeña ilustración acerca de esto en, Mar en Marcos capítulo 1, una casa bien llena. Uh, había una casa donde no había espacio, ni aún a la puerta, dice el, el, el texto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se halló que estaba en casa e inmediatamente se educaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra una casa bien llena. Pero vemos que había espacio lugar para un pecador que estaba paralizado. O Entonces sea, no no no no voy a darle todos los detalles. Es su tarea uh, esta noche leer sobre esta historia. Pero una casa donde estaba llena, pero a la misma vez hubo lugar por un pecador. Él entró por la fe y él salió de la casa. Con sus pecados perdonados. Una historia muy interesante, pero así es con cielo. Nadie va a llegar al cielo y mirar alrededor y no hay nadie. No, no es. Es lleno. Pero también hay espacio para usted. No solamente para usted, pero dijo uh, el apóstol Pablo en hechos 16 cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Sé que Dios tiene interés en usted, en su alma y también uh, en su familia. Si sí, tiene familia en sus queridos en sus familiares, él tiene mucho espacio allá en la casa del padre en el cielo. Entonces muy espacioso la capacidad del cielo es mucho mayor que, por ejemplo, a 144 mil personas. en mucho más lugar que ese número. Es un lugar con mucho espacio. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si, no, si así no fueran, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra vez, querido oyente, quiero hacerles la pregunta. ¿Va a estar allí en la salvación de Dios? ¿Está confiando en Él y la obra que Cristo hizo por el pecador en la cruz? ¿Hay espacio? Si hay, hay lugar, pero solo hasta el Padre cierra la puerta. Eso es decir que tal vez mañana es demasiado tarde. Ya to todos uh, sabemos uh, más o menos los números, ¿verdad? De los que están muriendo de, de ese virus cada día los números. Creo que hay más de 500 mil personas. Es, es terrible. Pero hoy es su oportunidad. Ser salvo y tener un lugar. En la casa del padre. Sería una, una tragedia estar fuera del cielo por toda la eternidad, verdad? la que no, no sea así. Bueno, quiero mencionar un poco sobre la entrada. ¿Cómo puede usted entrar ese lugar o tener un lugar uh, allá en el cielo? La entrada no es por su esfuerzo. Cristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Cristo nos dijo, vamos a preparar un lugar para lo demás. Esto es algo que, que Él iba a hacer, o tal vez todavía está haciendo. Las preparaciones, todo es en, en la mano de Cristo. Él fue a, al cielo, a la casa del Padre, y Él iba a preparar ese lugar. Entonces, no tenemos parte en eso. Esto es el trabajo de Cristo. Pero sí, si sí me, me permiten aplicar estas palabras a los preparativos que Cristo hizo en el Calvario. Y puede pensar conmigo en, en esas palabras, pero en cuanto a, al Calvario, voy pues a preparar lugar para vosotros. Había un lugar preparado allá en Golgata, en el Calvario. Ese lugar es importante. Ese lugar es donde Cristo sufrió, donde Él murió por los pecados, por seis horas en la cruz. Cristo sufrió esa tremenda carga y fue puesto sobre él. Él va cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese lugar es donde usted puede recibir el perdón de los pecados y estar seguro de un lugar en el cielo. Lo que sucedió en la cruz Allá en Calvario es suficiente para salvar a todo pecador. Cristo fue al lugar para hacer la gran obra de re redención y no, no no no no tenemos parte, no tuvimos parte en lo que él hizo en la cruz. Cristo hizo provisión completa para el pecador que viene a él la fe y cristo jesús pagó la deuda el pecado pagado 100 cien cuando cristo dijo consumado es vergüenza pagado dolor pagado er errores pasados el pagó todo rechazo y soledad Pagado. esclavitud del pecado pagado muerte espiritual pagado todo fue pagado allá para que usted pueda tener vida eterna y un lugar con él en la casa del padre entonces el cielo no acepta su equipaje como si fuera hay que venir con manos vacías. Si quiere al cielo es por Cristo y él dijo eso en el versículo 6 Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino, por mí. entonces, no es por sus obras, es por Cristo. Bueno. Un evento futuro. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, los, oh, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a tomaré a mí mismo. Está usted preparado para este evento? Cristo viene muy pronto. Hay que estar preparado Quizá tal vez hay un niño o niña escuchando este mensaje. Hay que estar preparado. Porque cuando Cristo regresa, no hay otra oportunidad. Hoy eh, es un día especial uh, para este país, como nuestro hermano Daniel ya ha mencionado, el día de la independencia. Um, de hecho, uh, el mes de julio es un mes especial para varios países y Uh, yo sé que hay, hay varios um, escuchando de varios países, pero me sorprendía a uh, uh, encontrar que este mes es el día de la independencia por varios países también. Como Canadá, Colombia, Perú, Francia y yo creo. Si no me equivoco, uh, Venezuela también. Pero si estoy equivocado, puedes corregirme después la reunión. Es un día muy especial, um, un mes especial por varios países. Pero desafortunadamente, muchos planes y actividades han sido cancelados por causa de la pandemia. Este virus está causando um, muchos problemas, ¿verdad? Muchos eventos cancelados. Pero este evento, cuando Cristo regresa por su iglesia, Él dijo, vendré otra vez. Este es un evento que nunca será cancelado. Pase lo que pase, este evento va a pasar y puede pasar hoy mismo. Está, es, um, está usted preparado ¿Va a estar allí en la casa del Padre, en el cielo. Hay que confiar en Cristo como su Salvador. Es la única manera. Tener sus pecados perdonados no por medio de Cristo. Nadie viene a Padre sino por mí, hijo Cristo. Entonces, este evento sí va a pasar y después la eternidad. Quiero terminar con la eternidad. Hemos pensado en la en el evangelio también en el espacio de ese lugar el cielo hay espacio para usted usted sí puede ir al cielo pero solo por fe Cristo Jesús confiando en lo que él hizo en la cruz pero también en uh, el este evento futuro ya hay que estar preparado para su eternidad, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto claramente muestra el amor de Dios. Él desea que todos los, él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere pasar toda la eternidad con usted. Pero tiene que ser salvo tener sus pecados uh, limpiados por la sangre de Cristo. Los pecados no pueden entrar al cielo, tampoco sus buenas obras, aun si tiene buenas intenciones. No es por uh, no por obras, dice Efesios 2:8, para que nadie se se glorie. Tengo que Mencionar esto, si sigue en su vida, quizás ignorando el mensaje, el Evangelio, Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Él dijo, yo me voy y me buscaréis, pero a vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podés venir entonces amado amigo esto es un asunto muy importante tener el perdón de sus pecados porque si no Cristo dijo no podés venir a la casa del padre al cielo pero hoy la puerta está abierta y Cristo quiere salvarle cree en al señor Jesucristo confiar en él Descansa lo que Él hizo en la cruz. Él hizo todo. Hijo consumado es. Fue sepultado y, y, y fue uh, resucitado al tercer día. Y si cree en Él y solamente en Él, nadie viene a Padre sino por mí. Solo en Él puede, usted puede disfrutar con mucho go gozo sabiendo que va a estar en la casa del Padre che è il Signore benedica la sua